Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Willy Chirino pide a artistas e influencers que exijan cambios radicales al gobierno cubano. El cantante asegura que las protestas del 11 de julio en Cuba le han dado la esperanza de que el fin del régimen totalitario está llegando. El músico cubano Emilio Frías, quien en las últimas horas denunció censura en Cuba contra su orquesta El Niño y la Verdad, informó este pasado viernes que la participación de su agrupación en el programa 23M de la televisión cubana ha sido cancelada. Su publicación está dirigida particularmente a todos los que cuestionaron por su mensaje anterior o no creen que esté censurado. El artista también aprovechó para destacar que su música ha sido retirada del segmento lo más pegado del programa Piso 6 y la edición de uno de los programas de Sin Límites en el que participaba se detuvo. Tampoco saldrá el programa de Chef Arándula que había grabado. Cubanos criticaron a la empresa Los Portales S.A., dueña de la marca Ciego Montero, por la calidad de los refrescos que venden en las tiendas de moneda libremente convertible. La cubana Raquel Díaz, quien pagó 360 pesos cubanos por una botella de refresco gaseado de naranja, en su denuncia Díaz cuestionó el certificado sanitario que aparece impreso en la etiqueta del producto y pidió que un organismo independiente del estado cubano verificara la calidad de esta bebida y si cumple con los estándares de calidad. Nosotros los clientes nos sentimos estafados y tomando algo de dudosa procedencia finalizó. Otras personas se sumaron a su crítica y pusieron en duda la calidad del producto de los portales, descalificando el producto y comparándolo con el agua de cloro. Los periodistas independientes cubanos Vladimir Turropáez y Enrique Díaz Rodríguez fueron interrogados esta semana por agentes de la seguridad del estado por sus contactos con un comunicador sueco que visitó La Habana en días recientes. Ambos han recibido un sistemático acoso de los organismos represores del gobierno cubano por su trabajo informativo. Yuris Ladies Remedio, una cubana madre de trillizos que en los últimos meses ha denunciado su situación de vulnerabilidad en las redes sociales, anunció que se retira de Internet. En un video en su muro de Facebook, Remedio reveló que cada vez que sale a la calle de Santiago de Cuba donde reside, la gente la llama malagradecida y contrarrevolucionaria, y hay quienes le acusan de recibir dinero de Estados Unidos por sus transmisiones. Díaz-Canel pide enfrentamiento contra ilegales, pillos vagos y corruptos en Cuba. El criterio del mandatario, los serios problemas de robos e ilegalidades que hay en Cuba se deben en buena medida a que las autoridades no han actuado desde las instituciones, desde el poder que tiene el sistema político cubano. No podemos permitir que la logística de alguien en Cuba, en la construcción socialista, sea querer enriquecerse sin producir, sin trabajar, sin aportar como intermediario y de manera ilegal, dijo el mandatario. Mayor del MINIP deja plantados a periodistas que hablarían de coleros en Cadeca, el Mayor Miguel Mendoza de la Policía Nacional Revolucionaria en Guantánamo dejó plantados a los periodistas del programa indirecto del telecentro Solvisión, donde se hablaría del mercado cambiario en la provincia. El funcionario debía referirse al trabajo que hace la policía para impedir la presencia de coleros en las casas de cambio Cadeca, pero alegó que no estaba avisado del tema y se ausentó a la cita.